¿Eres un joven con visión de cambio social y quieres organizarte? Te invitamos este 23, 24 y 25 de agosto a que te unas a la Red Activista de El Salvador, ya que participaremos en el juventud 2013 en el pabellón número 2 del CIFCO. Tendremos información sobre lo que hacemos y estaremos inscribiendo a quienes quieran ser parte de nuestras acciones y actividades. ¡Activista!